Por segunda ocasión en lo que va de su administración, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, aumentó su salario. Durante enero, el alcalde panista recibió un ingreso por $119.938, pesos, según consta los recibos de nómina emitidos por la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, obtenidos por el ciudadano mexicano mediante una solicitud vía transparencia. En contraparte, una naranjita, trabajadora del organismo operador del servicio de limpia, gana $172 con... 87 centavos al día. Sin embargo, por el pago de impuestos, su nómina diaria representa ingresos netos por 168 pesos con 84 centavos, con un contrato por tiempo indeterminado. Los responsables de la limpieza de la ciudad ganan al menos 5.065 pesos con 42 centavos, sin importar que su puesto de trabajo tenga un riesgo máximo debido a la contingencia sanitaria. Este miércoles 27 de abril, la dirección del organismo operador del servicio de Limpia y del gremio general Ignacio Zaragoza firmaron el contrato colectivo con una alza de 4.5% del salario. Además del aumento de 101 pesos, las naranjitas obtendrán tres bonos por 800 pesos donde desglosaron uno de cumpleaños, puntualidad, transporte, vales de despensa y apoyo para útiles y lentes.